Una de las muchas posibilidades que nos proporciona la red es la de aumentar enormemente nuestro nivel de participación ciudadana, tanto en pequeña escala y en comunidades más próximas, como a nivel global. Esta facilidad de participación incluso en cuestiones fundamentales que antes parecían inalcanzables, como las aportaciones que cualquiera de nosotros podemos hacer en el ámbito del Gobierno Abierto, y que se dan también en interacciones entre iguales, tales como la pertenencia a determinados grupos y comunidades organizados en red, como un colectivo de creación colaborativa tipo fanfic o un club de fans de un determinado artista o las interacciones que se dan en una red social concreta, exigen una formación adicional en conciencia cívica y valores democráticos tomados desde una perspectiva digital que facilite una convivencia y una interacción social sana en la red. Mi nombre es José Pastrana y trabajo en comunicación y learning, alfabetizaciones múltiples y cultura en red y te doy la bienvenida a esta experiencia de aprendizaje del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, que lleva por título Valores Democráticos y Convivencia en Red. El seguimiento del plan de actividades del curso te permitirá conocer y comprender algunas de las claves para asumir y promover la conciencia cívica y los valores democráticos en la convivencia e interacción social en el mundo digital. La realización del plan de actividades de esta experiencia formativa organizada por el INTEF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 Durante el desarrollo del curso analizaremos algunas de las posibilidades de interacción ciudadana que la red nos brinda y en las que es fundamental aplicar principios esenciales de conciencia cívica y valores democráticos. Repensaremos el concepto de ciudadanía desde una perspectiva digital, repasando el decálogo de e-derechos de los niños y de las niñas, analizando aspectos esenciales de la competencia digital necesaria para desenvolverse en la sociedad digital. Teniendo presente las claves de estos valores democráticos y cívicos esenciales para garantizar la convivencia y dedicando atención a prevenir sobre los riesgos y las amenazas a la convivencia que podrían presentarse. ¿Convivimos y compartimos aprendizajes? Inscríbete en Valores Democráticos y Convivencia en Red y nos encontramos en la plataforma del curso y en los espacios de comunicación habilitados en las redes sociales.